Aquí tenemos a pin, dedo, marí, pingüe Y cuca Y cucaramácara Algunos se llamarán cucaramácara Pero La idea es que se llame ti Dedo, marí, dedo, pingüe Y cuca ah, ja, ja. Vamos a ver si lo recordamos Pin Es el que es amarillo Pero tiene algo de mancha ¿Cómo es? Bueno, luego hacemos el canto pero que no es pindeo, maripedo, pingüecino. Bueno, lo buscaré en internet. Lo cantamos con los gatos. Veremos. ¿Quién se caería? ¿Quién será este?